Pero allá no es niawi y naoknu no papá, titlanque, y se de amehua macho kan niña y espewa a muyolcuqua, por yo no me pero nena tla melawak, me tlamelawak, que ocachi cual le para namejoa maniguya, porque en tlá amunias, en yo los chicas, para yetos a pero tlanias, neni cual titlanis, ni cualquier huiz, que Matilti niknemi ni y texta tlacole, muyolkwepaske, guanic monequi yolchipawake y ni Dios, Iguanikin Dios nuiki kimishkomakas nochtin tlaltic pactlaca, yo los chicas, que Matilti sin ni porque maestranes tocas no nawak. y kimatiltis nikin ni quien y no Dios. Porque en el que, que no papá, matilti que no se pueda hacer un macho que no se porque en diablo que no se pueda hacer un macho que no se pero hacer machuelis macho que cuenta se que no porque Machquitos si y Tla San Tlanjes sino Yekos, sino Nochitlan Kikakis, si y Yonquistos, Iwanamech Matiltis, Lanzatepan, Tlapanos, Yekichiwas en Tlaca, manech wey, porque Amech Machtis, Miektamantle de Ne, Nochitlan no Papa, Noisquines no Ashka, Por Yuniko Nika kamech Machtis, Miektamantle de Ne, Machu Kwesquikan na Mehua, Machu Kwesquitan Nechitaske, Iwanamech Nechitaske. Porque no es niahui y no, es no papá. Y se quime, de un machticawa no mo tla Tlankitosneki Tlanquitos nequi y un tlante Macho cuequica, macho iwa machocanechitasque. So Iguan machucaua, suxema nechitasque. Iguan tlanquitos neki. Porque no es niña y no, es no papá. Tlanquitos nequi. Macho cuenta cuenta tlanquita. Jesús kiomaka cuenta ni coquinequiasque iwa no kimilwe. Neyo namechilwi, chilguy, macho cuesquica, name macho cannechitasque, Iwa macho escavas, oxemi y amotlatlania, Ipamelaka pamelaca namechilguya, namejuan ancho casque, y Paklaka, cosque, pero maskin que namejuanamoyolco cosque, namo neyolco colis, moquepas ni coacces igual yaquitla catilis porque yo asico y ora para que tlacatl y coné. pero satepan dico a tlacat que y coné, machoquel nami y tlalnacayo, sino ya que porque otlakat que se coné y escuient tlalticpa, y con que juan, amo pero xeme anechitasque y juan y a mechquistilis namo y techneca tonalle a ane y no papá, no mechmacas no chitlan, y kanotoka. Hasta haya no mechwa, machitla, anquitlastlaniliske, y kanotoka. iwan anki recibirosque. Para namo paquilis mamomiequile. Ne Nena quien que tato le, y ejemplos. Pero así, tónale, machuc na puwi, si ejemplos. Na si no mechla puwi, y ca machuwi para anquilomakas que cuenta de no papá. Namehuan nanquita tan no papá y tlatlamantle icano toca. Nemas niquita, ni no papá por amejua, porque no papá ypa a mechla sotla. Ya mechla porque no mechua a sotla. porque, aunque el toca, ni de Dios. Oniguala de inao que no papá. iwan unasico y cuintlal ticpac. Iwan asa, ni para ni oxemi y naoknopapa papa. Y kilwike. Allan ya machuwi para cuenta. Iwa machuok ikejemplos. y que ejemplos. Allan cuenta ni tikmati titlamente titk mutlamachtil. Por yo ni ni de dios. Jesús ukinankile, Ashan Allan ya hace hora, y macho machuquezcawas, ni cuac namejuan anchichinisque, y guan cada se no selti, pero machnica no selti, porque no papankaske no wa. No chiñina me para chikpiakan yo los ewilis tenonawak, namejuan yo pero shimoyolo moyo porque neyunitlatlanke ni tlanonka y technoche